Hola, buenas, buenas, ¿cómo están? Quería contarles que he hecho un grupo para que podamos hablar. Y para eso tienen que descargarse la aplicación Bu y aplicar mi código. Tienen que abrir la aplicación, darle al más, poner nuevo grupo y ahí ponen mi código. Ahora vamos a demostrar los procedimientos no de seguridad. No fique atento, Mesmo que sea un cliente frecuente. En caso de... Des <ríe> Río de Janeiro Río de Janeiro Río de Janeiro Río de Janeiro Sí, sí. Saludos, sí Claro, y ahí ¿Qué es Me estoy haciendo pipí, me estoy haciendo pipi. Estoy haciendo... ¿A dónde vamos? Al río de Janeiro. <risa> Menos por tu beca. Tomando martino. <risa> <risa> <risa> Esto pasa en los aeropuertos. Uno se hace una trenza. El otro ahí, no, li. <risa> <risa> ¿Qué comes, Mikey? <risa> Yo me quiero comprar días, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué A ver, todo? Vamos. ¿Cómo es, cómo es la posición. Ay con ronda. No no no. Sí, sí. Saludos, ¿Sí? Saludos claro. Y ahí, ¿qué decís? ¿Sí? Sí, la voz también. Taco. Ori. Llegamos a Río de Janeiro, hermano. Viendo a Río de Janeiro. Es playa, son. ¿Qué va a pasar? Si la luna. Fica tranquilo. Fica tranquilo está, eh, está tranquilo, está favorable está ¡Sí, hermanito hermanito. Gracias. <laughs> Bye bye bye, llegado, soy Luna, a la playa. ¿Qué onda? No flashe, es que me cago de frío. ¿Cómo está la cuestión? ¿Salís ahí? Hola a todos. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias por la buena onda y por cantar con nosotros. Eh, nos sentimos en todos los shows. Así que gracias. Gracias, a Pablo, Paflum. South Pafu. Ok, quiero contarles que hoy.. Hoy es oficialmente el primer día que empiezo el gym. En la noche. Pero hoy.. Eh, qué horror. Anoche quería hacer un directo llegando al hotel porque llegué bastante noche Pero como era súper noche dije, no manches, no puedo hacer un directo tan noche, o sea, nadie me va a ver eh, Así que me gustaría hacer un directo porque, nada, tengo tantas cosas que contarles del show de ayer Que es muy... y voy, voy a hacer una encuesta eh, Voy a preguntar si hacemos un live ahorita mismo mientras desayuno O si no hacemos un live después del gym eh, En la noche Me acaban de llegar unos regalos a la habitación Y vean Gracias Ahora no cierra mi maleta Pero gracias ¿Vos? Chicos, por fin alguien en el mundo Me dio mi premio Drama Queen Sevilla eh, Gracias Por este premio tan maravilloso eh, Tan maravilloso eh, Gracias Oigan, hay un nuevo video en mi canal de YouTube, es el de las 100 playeras, así tienes que ir a verlo, te voy a poner acá el link, tienes que soltar la pantalla y tienes que ir a ver el video porque está muy bueno. Aquí ¿En la junta? ahora sale un monito. Tú eres el monito. Tú te quedas ¿Tú con tu la familia. ¿Hay un mono? Ay, que le pasa. Rebala <risa> la Se pienta saben? Giovana y Pascual Me adoptaron Dejaron a su hija adoptiva no, Dejaron a su hija adoptiva perdón chica, Votaciones, votaciones Hacemos eso que está haciendo esa chica Pero entiendo yo Eso sí. ¿Se animan a hacerlo? Sí, toda la vida ¿Se Sí, yo voto por sí Ay. Vamos a por. nuestros hermanos Ay, Mira, mira, aquí, aquí, aquí. A Ana ah, no, es más uh, son muy bonitos. Pa, pa, padre, baja por uno, quiero uno. Papá, <risa> papá <risa> quiero uno, quiero uno. Mira, mira, pensé que eran ardillas mira, o ratitas mira, o no sé. Es que son unos chiquitos. Ay, son muy bien, este es muy Mico, baby. el nombre oh. portugués es Mico. Oh, Mico. Ahora mi Quiño está pronto tomar para tomarme, tutu esta ¿Perdona? Que... ¿Eso este es para. ¡Viva Maureen, via solo, solo! solo sola, sola! sola, sola. ¿Mira qué cool! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Ay, qué hay gente venada ahí! Realmente llegamos, llegamos así con una energía de uh, ¡Vamos a todos lados! Y de verdad ahora estamos modo avión. Modo Dios. Hoy el modo avión Modo avión Y si te sumas, somos más. Dame tu mano que vamos a volar. Además, está bien la ventaja de que ¿Qué, Ella lo no pelea, ella lo no pelea, ella lo no pelea. No eh, eh, eh, eh. sí, sí, sí, sí, sí. Ella no se cansa, no así, Así, así, así. Todo baila, a mano arriba. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo yo. fueron parte de la Me siento muy relación? emocionada con esto que acaba de pasar Estoy muy emocionada Estuvimos ensayando muchísimo Muy, to, muy, to, muy, to. estuvimos ensayando Vayan va a verla, vayan a verla Bueno, no sé, si se no sé si se acuerdan que yo les conté Pues que hoy era el gran día De ir al, al gym Pues, pues ya estoy Lista para Para que empiece este gran Momento pues sí, estamos aquí en el gym. Madre mía, de verdad nunca pensé que eh, iba a ser esto. Pero bueno, vamos, arrancamos. Solo tengo una cosa que decir. No sé en qué me metí. ¡Wow! Está, esto está chido. Buena, buena, llegamos a Río de Janeiro. De... ¡Oh, no, Bosa nova! Bosa nova hola chicos, buena, buena de... a todos. Chico, son... ah. Juan, ah, ve, ve, qué seriedad, eh, que ve, tenemos ve, ve, ahí. Qué serio que estás. Bueno, uh, bueno, bueno. ¿Cómo estás? el ah. ¿Cómo está